Hola de nuevo. Eh, el grafo que os traje la, hace unos días era en base a, los, a las cuentas principales, eh, las cuentas principales de los partidos. En este caso, eh, sobre los líderes políticos. Eh, ¿Qué estamos viendo en este grafo? ¿Qué vamos a ver en este grafo? Vamos a ver, eh, bueno, lo que he hecho es una búsqueda sobre, sobre estas palabras, ¿vale? sobre estas palabras que han, han aparecido. No, no solo estamos hablando de, de Red Twitch de estos usuarios, vale, estamos hablando de que cualquier usuario haya nombrado o haya metido eh, este nombre dentro del dentro de su tweet y eh, se haya generado retweet y se haya generado interacción dentro de entre otros usuarios y dentro y lógicamente saldría dentro de este grafo, vale, eh, para, pues para aclarar bien el tema eh, ¿Qué vemos en este lado bueno lógicamente lo primero que he hecho es pintar eh, de cada comunidad de, en principio de cada partido con el color de, de su partido hemos bueno hecho eh, le he puesto lo he puesto de forma horizontal para qué? para, para ver lo que es la, la izquierda por un lado y para ver la derecha por otro de esta forma vemos un poco bastante mejor lo que es la polaridad sí que es verdad que en la, cuando estuvimos viendo el tema de las cuentas principales vimos mayor polaridad que en este caso el, el usuario cuando habla, habla de forma distinta que cuando lo habla eh, una cuenta oficial. Bueno, no dejan de ser cuentas oficiales, lógicamente, pero siempre pues eh, una persona eh, tiene otro tipo de, de discurso en su, en su cuenta. Eh, que vemos aquí? Vemos eh, en la parte de la izquierda, bueno, pues eh, vemos que, por ejemplo, el discurso de Sánchez, eh, vemos que es algo más centrado, está más, más tirando hacia el centro que el de propio el PSOE, es lo que estaba comentando es decir, estábamos viendo que el PSOE en el, en el grafo anterior aparecía mucho más a la, a la izquierda generando un vacío en el, en el centro en este caso parece que quiere ocupar los Sánchez y bueno, pues ocupa una, bueno, parte del espacio del centro no con su con su discurso eh, en la izquierda pues lógicamente tenemos a Pablo Iglesias y a Rufián y bueno, Rufian bastante eh, intera eh, interactúa bastante con, con, con el PSOE y con, con Podemos. Eh, bueno, llama la atención que Iñigo en el rejón Íñigo aparece en la comunidad de, del PSOE, es decir, que el, sus, sus comentarios o los que han nombrado su nombre, o lo que, los que han puesto su nombre en sus tweets y, y, y la gente ha hecho retweet han sido más eh, tirando a gente del PSOE que de, que de Podemos. Aunque sí es verdad ¿veis? que está pues, más o menos a, al mismo, casi formando un triángulo, está por el medio, pero eh, ha tenido más, más impacto en gente del PSOE que en, el, que en gente de, de Podemos. Eh, por la parte de la izquierda, eh, lógicamente vemos a, a rufian y sí que es verdad que aparece aquí una comunidad nueva una comunidad nueva que me llama un poco la atención y bueno pues ha sido la, la de traducción automat autom vale si nos vamos a qué ha pasado porque claro cuando yo veo algo si algo raro pues voy a, a twitter y veo a ver qué, qué ha pasado para que pase para ver esto ¿no? Entonces veo este tweet. Entonces, bueno, este tweet veis que ha tenido un número elevado de, de retweet el día 30 entonces, estamos, estamos hablando siempre del día entre el día 30 y día 31. Ha, ha comentado, ha, ha nombrado a Sánchez y bueno, pues ha generado ese tipo de interacciones. Eso, ese tipo de interacciones ha generado todo esto, todo esto, que a su vez se ha unido a, a Rupian dentro de, dentro de todo el grafo. Aunque sí es verdad que genera su propio grafo independiente. Eh, lo que de hecho Íñigo eh, está por aquí. ...en la parte del PSOE... ...un poco más que añadir en la parte del, de, de la izquierda... Eh, ...ah, sí, bueno, como habéis, me habéis mandado un mensajito diciendo... vete a Teresa a ver qué cómo aparece... ...pues, curiosamente, aparece... ...más en el lado de... ...el lado amarillo, en el lado de de, de, de, de... ...de guerra republicana... ...es curioso, pero bueno, aparece así... ...entiendo que los la gente que lo haya nombrado o sus propios tweets y, y por ende los retweets han sido más interesantes para, para, la, para la izquierda catalana que para, para la izquierda de, de Podemos hay muy poca muy poca unión con, con Podemos y bueno pues bastante con bastante lazos con, ¿veis? con, con la izquierda eh, catalana con el nacionalismo vale eh, eso por la parte de la izquierda por la parte de la derecha nos encontramos, pues bueno, creo que es lo que últimamente estamos viendo, ¿no? Con algún pequeño matiz que, que llama la atención, ¿no? El PP, lo de siempre, el PP es muy, tiene muy poquito las redes, no, no es lo suyo, salvo que entren con, con bots como pasó hace ya varios meses, pero vamos, se les pilla enseguida, no, no tienen, no tienen grandes, gran interacción en, en, en Twitter, ¿no? Entonces, tienen muy, muy poquita acción. Tenemos aquí a Pablo Casado, muy cerca del PP, ¿va? Es lo, lo normal, habitual, perfecto. Y como pasaba con lo que comenté en el otro grafo, es decir, buscan, casi están a la par, más o menos, en, si buscamos dentro de esa horizontalidad y buscamos esa verticalidad, están muy, al, muy en línea a Ciudadanos. Aquí Populares y aquí Ciudadanos. Lo que sí me llama aquí la atención es que, bueno, he metido a Albert Rivera, aunque ahora ya pues no, no pinta nada, ¿no? por decirlo de una forma, sí que pinta de sinés, nos damos cuenta que está más cerca Albert Rivera de Ciudadanos que de Arrimadas. Esto, bueno, pues, si fuese una traducción no sé, política, pues diríamos que sigue teniendo más impacto para la gente de, que hace retuit a Ciudadanos los tweets de Albert Rivera que, de, que los de Inés Arrimadas. Pero bueno. Eso cada uno lo puede interpretar de una forma. Lo que sí es cierto es que Albert Rivera está más cerca de Ciudadanos que Inés. Esa es la parte de Ciudadanos. Jordi Cañas es un, bueno, también es de Ciudadanos y está muy, muy cerca siempre de, de Vox. Otras veces he hecho otros grafos, me aparece mucho más cercano a Vox. Pero bueno, en este caso está, este el día 30 y 31, porque claro, cada día cambia la cosa. En este caso, bueno pues está dentro de, de lo normal, aunque siempre tirando un poco más hacia la, hacia la extrema derecha. Dentro de todo esto, pues nos encontramos también, por ejemplo, a Rosa Díez. Me gusta meterla porque, porque tiene un discurso muy, muy, muy agresivo, muy, eh, muy a lo, a lo box. ¿no? Sí que es verdad que cuando empezó ella, ella solía aparecer por aquí, cuando estaba con upid estaba por aquí buscando pues, el centro y después se fue radicalizando poco a poco a poco a poco y bueno pues prácticamente está integrada o sea, si tuviese que, que vaticinar algo diría que vamos en Rosa le faltan meses para entrar dentro de Vox porque bueno, sus, sus tweets son bastante bastante fuertecitos y bueno y bueno, eso también se ve en cuando lo vemos aquí su crecimiento, es decir el crecimiento así a partir de, de octubre del 2017, de septiembre del 2017, cuando ha pasado de tener cuando ya estaba en, en un PID, pues, pues tenía 20, 30, 40, creo que en el 2015, 2016 de 20.000, fijaros en aquí cuando empieza pues a, a lanzar esos tweets tan tan agresivos y bueno, pues generan pues un elevado número de seguidores hasta llegar hasta los 100, casi los 150.000 y vamos, si tuviésemos que hacer un, un cruzado de, de seguidores de Vox con los de ella, vamos, apostaría que estos seguidores de aquí, de aquí para allá, pues el 80% serían seguidores de Vox. Vamos. Pondría la mano una casi en el juego. Pero bueno, se podría ver en otro momento. Pues volviendo, volviendo al grafo. Eh, también me llama la atención de aquí del, del. Bueno, aquí los típicos habituales de nuestros de.. de de Vox y, bueno, donde siempre. No voy a entrar en ello. Me llama la atención el, el tuit aquí, de esta aquí, a, el Tuto Quiroga. Si no me equivoco, este hombre eh, está muy... Digo, ¿por qué, por, por qué aparece aquí? Claro, al día 30 lanzó, lanzó este tuit, nombrando a Sánchez, por lo de la movida de los geos en, en las embajadas. Entonces, tuvo bastante interacción, por eso ha aparecido ahí. Pero también lo curioso es que bueno, lo curioso no, lo curioso no es porque está dentro del, el, de un discurso que le gusta a la extrema derecha. Entonces está mucho más cercano a Vox que, que el resto. Es lo que he visto en el, en el grafo correspondiente a los días 30 y 31 en base a las palabras de, que he comentado, Es decir, Teresa Inés, Gabriel Rufián, Rosa, Pablo, Sánchez, Abascal, Casado, Elber Rivera y Errejón. Yo creo que para siguientes análisis se pueden obviar la mitad de ellos porque bueno, realmente no, no han tenido gran grandes interacciones. Y bueno, pues esto en principio es lo que he visto. Bueno, pues a, ni, a nivel de bots y toda esta historia, pues no ha habido gran, gran cosa. Bueno, como podéis ver aquí, pues el, la herramienta que es más se suele utilizar, que es TweetDeck, pues 0,2 y en fin, no, no hay no hay más va a hacer 0, más. Nah. No, no he habido IFTT, me imagino que también será será cero no, ni ni aparece, o sea, ni aparece. O sea, que no no ha tenido no he tenido in, eh, entrada casi todo pues a través de móviles y bueno y esto es todo pues nada espero que os haya gustado el vídeo y bueno pues hasta otra hasta luego